Eh, al escuchar a otros colegas al encontrar puntos de empatía muy fuertes de un tema estructural en el continente llegamos al punto de decir demos el paso demos el paso para presentar yo como solicitante yo como demandante contra el estado mexicano pero los colegas periodistas de este nivel impresionante que están aquí reunidos eh, sumándose vamos a ver la figura legal que corresponda probablemente como peticionarios no es un tema de periodistas no es la libertad de expresión para que no den el gusto a nosotros, no, lo que está en juego aquí es el derecho a que los ciudadanos estén informados de quiénes son los criminales, quiénes son los ladrones, quiénes son los corruptos que atentan contra la vida.